Desde la creación de las armas de fuego hace casi ya mil años, el ser humano ha desarrollado un miedo completamente racional a ser herido por un proyectil expulsado por estos mecanismos de la muerte. Y personalmente encuentro fascinante cómo un objeto tan pequeño como lo es un cartucho, o más pequeño aún, solo la ojiva de este cartucho, es capaz de causar un alto nivel de destrucción en un cuerpo humano. Y por eso estamos aquí el día de hoy, para averiguar qué le pasa a un cuerpo humano cuando recibe un disparo, sin tener que pasar por esta desagradable experiencia para saberlo. Cabe mencionar que este tema fue elegido por ustedes, mis suscriptores, en una encuesta que levanté en Instagram, así que sígueme para poder votar y elegir el tema de los siguientes videos. Es gratis. Así que, hola a todos, yo soy Sierra y el día de hoy examinaremos a detalle qué le pasa al cuerpo humano y cómo reacciona al recibir un disparo. Si por causas del destino tú recibieras uno o varios disparos de arma de fuego, pues te mueres. Pero veamos qué sucede en el proceso. Primeramente hay que tener en cuenta el calibre del cual se recibe el impacto. No es lo mismo sufrir daño a causa de un 22 mm que un 50 BMG. Pero para conseguir una estadística media nos basaremos en el daño aproximado que podría causar un cartucho 9 mm y un 7.62. Los cuales se encuentran entre los calibres más comunes y comerciales de todo el mundo. De hecho, sería interesante saber qué pasa cuando un humano recibe un disparo con un rifle antimaterial. Sí, quizás sea tema para otro video. Una herida por arma de fuego siempre va a ser diferente por una cantidad enorme de factores que afectan la variabilidad de ángulos, velocidad, la parte del cuerpo que recibe el impacto, el calibre utilizado, y válgame, en serio, cosas como el viento, la altitud, la resistencia al viento, e incluso el mantenimiento que recibió el arma y qué armas está utilizando. Por esta clase de situaciones han ocurrido eventos extraordinarios donde personas han recibido heridas que aparentemente y por lógica son mortales, pero logran sobrevivir con una cantidad mínima de secuelas. Pero bueno, a lo que venimos aquí. Comencemos hablando del daño que causa en la piel, el cual es absoluto, nuestra piel no es a prueba de balas De hecho el ser humano tiene de las pieles más frágiles en todo el reino animal Porque por ejemplo si dispararas con una 9mm a un rinoceronte, este realmente no se va a inmutar, solo va a sentir algo de dolor Nuestra piel no ofrece resistencia alguna ante un disparo Rasgándose y perforándose de diferentes formas aunque nunca siendo heridas demasiado grandes Ya que solo serán ligeramente mayores al diámetro de la bala en cuestión La hemorragia externa que puedes presentar puede ser casi inexistente Por esta razón podemos sospechar que el disparo no causó gran daño a quien lo reciba Pero no porque no brote sangre o una gran cantidad de esta No significa que la persona esté a salvo para nada como puedes ver en las siguientes imágenes, cuando una bala entra al organismo, ésta arrastra enfrente de ella una considerable cantidad de aire, lo que provoca una violenta reacción de expansión en el interior de los músculos y órganos. De hecho, pasemos a hablar precisamente al daño provocado en los músculos. Cuando la ojiva perfora la piel entrando en la carne, nervios y tejido adiposo o sea la grasa para los que no entendieron estos sufrirán daño por desgarre lo que podría dejarlos inservibles permanentemente pero esta no debería ser la mayor de tus preocupaciones al momento de que el aire entra en el cuerpo humano y se expande rompiendo las fibras musculares y sacudiendo violentamente los órganos cercanos es posible que existan daños internos en los órganos sin que el proyectil ni siquiera los toque Imagina por ejemplo un disparo en el abdomen, solo pasa a unos centímetros del hígado, el cual es un órgano con una gran cantidad de vasos sanguíneos y debido a la sacudida que recibió y las violentas contracciones, se rompen unos pocos de estos vasos sanguíneos lo que provoca una hemorragia masiva y casi indetectable, la cual acabará con la vida de la desafortunada víctima. Por esta razón las balas expansivas son mucho más letales ...que las que cuentan con una camisa metálica redonda o puntiaguda... ...ya que generan mucha mayor presión de aire en el interior del cuerpo a la hora de penetrar. Pero volvamos al tema. Tus músculos quedarán posiblemente incapacitados temporal o permanentemente... ...ya que las fibras musculares funcionan como una gran cantidad de cuerdas entrelazadas. Si estas son partidas en dos o presentan un hueco causado por un disparo... ...deja de existir tensión entre ellas lo que las deja completamente inutilizadas hasta su completa recuperación o generación de nuevo músculo. Y no, no importa cuánta masa muscular presentes, no serás capaz de detener una bala. Esto quedó desmentido de hecho en un conocido episodio del famoso programa de televisión Los Cazadores de Mitos, los cuales disparan con diferentes calibres a un bloque de gel balístico equivalente a los bíceps más grandes jamás reportados, de manera natural, no esos que se inyectan aceite y otras cosas para inflarse y deformar sus cuerpos. Y resultó, como digo, que el proyectil atravesó las gruesas capas de gel y grasa hasta llegar hasta su objetivo. Sin embargo, hay otro punto muy importante que influye considerablemente cuando alguien recibe una lesión de este tipo. Una buena condición física y masa muscular a causa de entrenamiento, claro que va a ayudar en cualquier situación peligrosa o que ponga tu vida en riesgo. Contar con estos factores logra que tu cuerpo coordine mejor el sistema nervioso, los pulmones oxigenan mucho más al cerebro, tu umbral del dolor aumente lo que te dejará reaccionar para salvar tu vida y los vasos sanguíneos se contraen ligeramente para evitar tanta pérdida de sangre. No te va a regenerar como si fueras Wolverine, pero sí te dará unos minutos más de vida para poder salvarte y darte atención médica. Pero ahora vayamos más adentro dentro de tu cuerpo. Los huesos. Esto va a doler mucho. Es muy probable que el ojiva al entrar en tu cuerpo choque directamente o se desvíe en tu interior hacia uno de tus huesos, y el daño que causará será enorme. No es como una fractura convencional, tu hueso estallará dentro de ti, fragmentándose en docenas de pequeños trozos afilados que solo empeorarán tu estado y podrán alojarse en el interior de ti, causando un enorme daño permanente en tus funciones motoras. En base a mi experiencia como policía, cuando he atendido a personas lesionadas por arma de fuego que presentan fracturas, aunque suene un poco grosero y desagradable, me recuerdan mucho a aquella escena de Harry Potter y creo que era la cámara secreta, cuando los huesos del antebrazo de Harry desaparecen. El interior del cuerpo queda tan machacado que te vuelves un muñeco de trapo, como si te agregaran un nuevo punto de articulación en cada impacto de bala. Serás afortunado si eres herido por uno de estos proyectiles y el mismo solo te atraviesa, porque hay algo de lo que aún no hemos hablado, las infecciones y la fragmentación. Usualmente los cartuchos cuentan con 5 diferentes tipos de material en su ojiva, acero, hierro, bronce, cobre y plomo, estos dependiendo de su fabricación y propósito, pero... En sí, cualquier clase de objeto exterior que esté en contacto con el medio ambiente y entre en tu organismo alojándose en el mismo puede causar una horrible infección, pero ese será problema si sobrevives a la fragmentación del proyectil. Dependiendo del ángulo de impacto y otras variables, cabe la posibilidad que cuando éste entre en contacto con los músculos y huesos dentro de tu cuerpo, la ojiva se fragmente en trozos pequeños e irregulares, que rasgarán más los músculos y cubrirán una mayor área de daño, aumentando la posibilidad de daño a órganos y vasos sanguíneos importantes. Y hablando de los órganos, pasemos a lo más peligroso de recibir un disparo. Los daños en los órganos internos pueden ser una de las mayores preocupaciones al ser atravesado por un objeto extraño, ya que esto desemboca en múltiples hemorragias internas, infecciones como la peritonitis secundaria que ocurre al ser perforado el intestino y que tu cavidad abdominal y órganos se contaminen con tus propios desechos y por supuesto el cese de las funciones vitales, o sea morir, para quien no entendió. Y tal como lo vimos y sin tomar en cuenta las secuelas y lesiones permanentes de recibir un disparo, esto suena horrible y suena que no vas a sobrevivir. Todo el daño causado en un cuerpo que acabas de escuchar ocurre en una fracción de segundo y con un solo disparo. Esto solo empeora entre más tiempo tardas en recibir atención médica y entre mayor cantidad de disparos recibas, obviamente. Espero ninguno de ustedes pase por esta desagradable experiencia. Y si por alguna razón cuentas con esta clase de heridas y estás vivo Porque si estás muerto, qué puto miedo Deja tu comentario con tu experiencia Queremos saber cómo fue tu recuperación, qué sentiste Y más datos al respecto sobre recibir un disparo Espero el video de hoy les haya resultado informativo y entretenido Recuerda dejar tu like y comentario, así como suscribirte para no perderte nuevo contenido Es gratis Porque sí, de hecho, me han preguntado... Si sí, la suscripción de YouTube se paga, pero no, es gratis, solo se le da clic al botón que dice suscribirse y listo, mis videos nuevos aparecerán al inicio de tu página de YouTube cuando lo suba. Yo soy Sierra y me despido. Ay, ah, sígueme en mis redes sociales. Aquí las dejaré por, por, por aquí.